hola ahora se me escucha Bauer, se me escucha ahora bueno yo creo que, que ahora se me debería de, de escuchar algo menos mal. gracias gracias andrés eh, sí, he tiene un problema técnico con el micrófono la verdad que estaba aquí probando el volumen y al final era que estos auriculares me dan algún problema pero bueno lo he vuelto a reconectar y bueno, pues parece que ya por fin me podéis escuchar. Pues nada, pues no hemos perdido <risa> eh, parte de la retransmisión. Lo siento mucho. Esperaré, espero hacerlo mejor la, la, la próxima vez. Pues nada, vamos a aprovechar para, para repasar la, la clasificación. transcurrido 10 minutos y siete vueltas. Y bueno, tenemos líder a, a, a Denis De Marco. Aquí lo tenemos. A un segundo y medio casi de del P2 de Berton chini a continuación, eh, Pedro Magallá es el brasileño que, que, bueno, la verdad que siempre hace un buen papel. Seguido de Fabio Cremarchi, a casi cinco segundos, más de cinco segundos. Estefano Saloni, que está muy atrás para lo que le eh, estamos acostumbrados a, a verle. Un piloto que normalmente está luchando, si no por la victoria, al menos por el podio. Ezequiel Seminando, que ha subido hasta la sexta posición. Muy, muy buen papel de momento del argentino terminando de Víctor girona séptima posición para Marcatel, también de vista Reggilerona, eh, luego los italianos Saglioca y Dentella, y Roberto Gil que se ha upado hasta la décima posición, y vamos a ver si puede ir progresando, porque vemos que tiene a tiro al italiano Saglioca, José López de Siempre clavats P11, Modes Gain ha subido hasta la duodécima posición, recordamos que salió 17, Marco Gali. Eh, posición 13, Alfonso Cachón 14, Cristian Balcelli, el italiano, en, en la posición número 15. Decimos esta posición a mis marcanos. Sebas Carres, que está también muy abajo, para lo que estamos habituados a verle, en P17. Y Jesús Huerta, que ha debido tener algún problema. Porque eh, bueno la última vez que me he fijado era P4 y ha caído hasta, hasta la decimoctava posición. Una pena, Jesús, a ver si. Si sí, se recompone y consigue ganar unas posiciones porque porque la verdad lo merece. Es un piloto rápido y, y además en, en RRS, donde colabora, lo apreciamos. Bastante ánimo, Jesús. Bueno, Sebas Fabregat en, en P19, Nuno Miguel eh, P20 y cierra la clasificación provisionalmente eh, Juan Ramón Mesas de Sindres en Clavats, en esa P21. Como veis, pues pocos pilotos, pero bueno, vamos a a disfrutar igualmente de, de este espectáculo vamos a ver cómo Roberto gil está aquí intentando adelantar a Saglioca vemos que se lo ha echado encima está apenas a una décima y media vamos a ver cómo cómo si vemos que está 03 09 04 vemos que esta lucha va a ser muy competida vamos a poner a ver ese paralelo vamos a ver pero Saglioca le, le tapa al interior ahora debe... Ha perdido ha perdido la ventaja que de roberto vamos a, vamos a volver a acompañar a, al fan racer roberto hill como cómo afrenta esta curva de 180 grados que le va a dar paso a la curva triple una curva donde hay que reducir hasta bueno, hasta de quinta a segunda bastante delicada Aquí sería esta reducción a segunda. Acelera. Afronta recta hacia la chicane que marca el final del primer sector. Para afrontar la curva McDonald que les deja en la, la recta de, del estadio. Debajo del, del cartel azul finaliza el segundo, el, el segundo sector, empezará el tercero, curva Shell, que es donde estamos ahora. Para a continuación pasar a la curva Amman. Y, y es la curva eh, Bauer, que yo eh, a partir de ahora bautizo como curva Andrés Bauer. Andrés, va por ti. Y por último la curva Zeppelin. Para afrontar de nuevo la recta de meta. Vemos que bueno que no ha conseguido Roberto mejorar la distancia con el italiano saglioca porque la vuelta anterior había pasado como a cuatro décimas. Perdón, a, a cuatro centésimas y ahora está como a seis siete décimas con lo cual pues parece que, que le está costando a roberto eh, seguir el ritmo de, del italiano saclioca vamos a ver qué más luchas hay por delante vamos aquí vemos a jesús con sebas Carres luchando por la 17 séptima posición dos pilotos que deberían estar mucho más arriba han debido tener como digo algún percance pero bueno de momento parece que se estabilizan ahí Modes está intentado dar caza a José López, miembro de del equipo Sin Racing Clavats. Y bueno, pues ahí vemos al amigo Modes ahí luchando con su coche para exprimir el máximo y pues eso, intentar dar caza a José López. Por delante nada, nuestro amigo de Marco, pues ahí sigue. Ya va poniendo tierra de por media, como siempre, eh, con un ritmo aplastante. Ya está por encima de los dos segundos la diferencia. Y bueno, la verdad que, que es un piloto súper consistente, súper rápido. No suele cometer fallos. Y ahí lo tenéis. Bueno, vamos a ver qué hay por detrás. Vamos a ver si Pedro es que, que está en P3 persiguiendo. A ver está a ocho décimas, vamos a ver si, si estos dos pilotos nos pueden dar una lucha, ya que el liderato está carísimo y es muy difícil, ¿no? Que tiene que pasar pues, algo raro, no, algún error de, de De Marco que no sería propio de él. Para que se pudieran acercar. Así que bueno, pues tenemos a estos dos pilotos. Pues luchando eso por, por la P2. Vemos que, que, que ya en cuarta y quinta posición. Ya está más distanciados. Tenemos a Krematchi, pues eso, a, a siete segundos y a su vez a Sanoni a dos segundos, terminando a uno y medio. Ya, ya está más distanciados. Esto parece ser que se está estirando un poco esta serpiente multicolor, como diría, como diría nuestro amigo frank Y vemos que luchas por detrás, ¿eh? Estoy vamos, estamos viendo aquí a a Valcelli, perdón, eh, sí, que está acosando a Alfonso Cachón. También miembro de la organización de Playroom Spain, es nuestro encargado del, de los servers, del hardware, del hierro, en fin. Y bueno, pues ahí tenemos defendiéndose de los ataques de, de Christian Valselli. Van a pasar por meta. Y bueno, pues ahí vemos que, que están pasando con una diferencia de, de medio segundo. Y que bueno, parece ser que, que Alfonso está consiguiendo mantener. Van a afrontar la curva casi circular de, de hotel para dirigirse a roder que es esta curva de 180 grados muy lenta en segunda que les va a llevar hacia la recta que dará entrada a la curva triple quinta cuarta tercera y aquí eh, segunda Afrontan muy bien la, la recta hacia la Chicán. Fin del primer sector. Aquí está la Chicán. Empieza el segundo sector. Curva McDonald. Encaramos la recta del estadio. Aquí vemos que se le echa encima a Alfonso. Efectivamente. Pero uy, uy. La curva va a ser muy, muy, muy delicada. Bueno, parece ser que Alfonso ha levantado el pie muy limpio ahí. No ha querido conflicto y vemos que bueno que Marco gali pues se ha hecho con, con esa posición 13 pero a su vez está ahora alfonso luchando con con el marcano que bueno que arriba que vuelto pues ganancia a pescadores ha, aprovechando ese adelantamiento de valseli pues ha ganado la posición a, a alfonso que vuelva a intentar estar ahí en paralelo recuperar esa posición la decimoquinta y lo consigue y vamos a ver si, si el amigo alfonso es capaz de de recuperar este segundo y pico que ha perdido con Valseli y, eh, y volver a volver a ganar esa esa decimocuarta eh, decimocuarta posición. Nada, vemos que por delante Pedro Magallaes sigue a la caza de Alessandro Bertoncini, miembro de del equipo balas. Y bueno, ahí está, en esas siempre cuatro, seis décimas, ocho décimas, haciendo el chicle sin despegarse estoy observando que no hay que todos los esta vez todos los pilotos han cogido el mismo tipo de neumático todos llevan blandos con lo cual pues no, no vamos a poder ver eh, diferentes estrategias ¿no? de, como ha pasado en otras ediciones donde bueno, pues, eh, algún piloto se ha arriesgado a llevar eh, piloto eh, neumático duro y, y jugar ¿no? a, bueno, pues, a, a otra a otra estrategia ¿no? pero aquí bueno pues no, no se va a dar la circunstancia, bueno, vemos que... El, vemos que... que Alessandro Botti vuelve a saludar a Pedro Magalláes, y Domenico Perrupato, hola, Domenico, miembro del equipo Balas, también otro habitual de... de nuestros campeonatos, y bueno, pues... bienvenido, Domenico. Bueno, pues... ya vamos por mitad de carrera, estamos viendo... Esta lucha entre Bertoncini y es que bueno, como digo, haciendo el chicle, esa siempre 4, 3, 4, 5, 6 décimas. Y, y nada, no, no, no conseguimos. No conseguimos que se acerque más el brasileño. A ver si es capaz de enseñar el, el, la parte delantera, el morro del coche. Y un poco meterle miedo en el cuerpo a Bertoncini a ver si nos dan alguna lucha. Mientras por detrás vemos que hay aquí un grupito de Sebas Carres. Hay Marcano, Marco Gale, toda esta gente están aquí en este grupito luchando por, por hasta la decimoquinta posición, que van todos encabezados por Alfonso Cachón. Y bueno, lo tenemos ahí. Pues eso, ahí haciendo paralelos, luchando y al fin y al cabo, pues divirtiéndose, ¿no? Porque al final, cuando mejor te lo pasas y más sufres, es, es con las luchas, ¿no? Y es batallando. Vemos que Mateo Dentella de se está acercando a Margatel. Lo tienes ahí lo tienes ahí a tres décimas, intentando asaltar esa séptima posición que actualmente todavía defiende Margatel. Y bueno, pues mmm, parece que que está aguantando el envite. Y bueno, pues vamos a aprovechar para repasar de nuevo la clasificación. Ya, te, ya os digo, mitad de carrera. Vuelta número 15. Y nada, pues aquí tenemos de nuevo a De Marco, que ahí vemos al fondo la distancia que que lleva desde su liderato hacia Bertoncini y Magalláes. Segunda y tercera posición a unos cuatro segundos del líder y entre ellos pues eso, esas siempre con sabidas cuatro, cinco, seis décimas. Fabio que Cemacchi, que está en cuarta posición, ya bastante distanciado, a ocho décimas. Estefano Saloni, no me canso de decirlo, muy muy muy debajo de donde esperábamos verlo. En quinta posición, terminando que bueno, sigue subiendo poquito a poquito. Estaba séptimo, ahora sexto. Buen buen papel del argentino Ezequiel terminando de Virtual girona Mateo Dentella, P7, Marcatel que está ahí intentando pues acosar al, al italiano Dentella y recuperar la séptima posición pues pues está en octava ahora mismo pues aquí los tenemos en un paralelo pero parece que le tiene ganado el interior la curva el italiano y bueno pues Mark tendrá que, que seguir estudiando las debilidades de dentella para, para ver dónde dónde puede producirse ese adelantamiento roberto gil ahí lo tenemos novena posición ha conseguido adelantar al italiano marcos aglioca y bueno pues ahí, ahí lo tenemos eh, al fan racer pues pues poquito a poquito, mejorando y cada vez subiendo posiciones. José López P11, Modest Games en P12. Aquí lo tenemos detrás de... de uy, se ha ido largo ahí Modest. Y bueno, pues vamos a ver si es capaz de recuperar la distancia con, con José López. Es clavats Ya más distanciados tenemos a Valseli. Ahí lo vemos como ya tiene una distancia un poco sustancial con Modes, seguido de Alfonso Cachón. P14 que ha conseguido recuperar esa posición, Aimar Cano que ahí lo tenemos pues en medio de este de, de este sándwich entre Alfonso Cachón y Sebas Carres, que está en P16, Marco Gali P17 y Jesús Huerta, el fan racer en P18, una pena Jesús, no no no no sabemos si tiene algún problema. Uy, ahí vemos que hay marcano. Parece que está perdiendo posiciones. Vemos que lleva el coche accidentado. Ah no, era Sebas Carles el que ha tenido la salida de pista. Una pena Sebas. Luno Miguel P19. Sebas Fabregat. Eh, también vemos ahí haciendo yéndose por la, por la hierba. P19. José Ramón Mesas, P20. Y Marco Gallica ha debido retirarse, ahí lo tenemos en P21, una pena Marco. Y bueno, pues este es el un poco el, el repaso a la clasificación. Ahora mismo parece que está la cosa pues bastante estable. Parece que el único el único punto donde hay un poco de lucha es aquí entre, entre Modest Games y, y José López. los Tenemos a, a dos o tres décimas, están aquí afrontando la entrada al segundo sector. Vamos a ver si aquí tracciona mejor. Que parece que sí, que le está recortando algo de tiempo modest. Fíjate, está ahí a una décima y media. Está intentando meterle morro, pero no, no, le, le, le faltaba, le faltaba velocidad ahí a modest. Pero bueno, está ahí diciendo aquí estoy, iniciando la, la, la guerra psicológica con José López. Vamos a, a seguirlos un poco más en esta curva. De entrada a meta, y vamos a ver en esta vista aérea que para eso pagamos helicóptero. Vamos a ver cómo evolucionan estos dos pilotos. A ver si Modest es capaz de ganar esa undécima posición a costa del, de José López de Racing Clavats. Pero bueno, parece que no, parece que se estabiliza. Marcatel. Aquí lo tenemos que está persiguiendo a Mateo Dentella, también a 4 o 5 décimas, vamos a ver, esta curva es clave, ¿no? porque este, este conjunto de Chicane y esta curva de McDonald's, si la, la tomas bien y tu oponente no, no la ha tomado correctamente, tienes toda esta recta para poder recuperar tiempo, como antes casi consigue Modest, para luego, aquí en la curva Shell, pues Poder eh, consolidar un adelantamiento es un, es un buen punto para intentar para ganar la posición. Cuba Bauer, Andrés Bauer, y encaran, uy, aquí contravolanteando en, en Zeppelin, y ya entran en la recta de meta. Y nada, pues vemos que Mateo Dentella sigue manteniendo a raya a Margatel a esas 4 o 5 décimas. Y bueno, vemos que por delante Pedro Magallá es pues no, no pierde comba con Bertoncini. Vamos a ver su vista desde de, de, de su paragolpe delantero. Vemos que está aquí pues, bajando a una décima, una décima y media, dos décimas. Por esta vista, la verdad, es espectacular. Vamos a ver si, si aquí entre el conjunto de Chicane y McDonald le gana distancia al italiano pero no parece que el italiano ha hecho muy bien este, este conjunto de curvas afrontan el tercer sector curva él se suben por, por las paredes afrontan Aman y se dirigen a la curva Bauer que les dirigirá hacia la curva final de Zeppelin última curva que les deja en la recta de meta pues nada vemos que efectivamente magallanes lleva toda la carrera detrás uh, de, de Bertoncini y no consigue no consigue recortar eh, las diferencias está claro que bueno que Bertoncini, pues está siendo bastante sólido bastante consistente al igual que pedro magallanes pero, pero bueno deben tener un ritmo muy muy similar aquí vemos que están doblando entiendo que es Seguramente a Sebas Fabregat, que se ha apartado. Muy bien, Sebas. Y bueno, pues aquí tenemos a terminando que se está acercando a Fabio. a Fabiano Kemasi que está en P5. Vamos a ver la vista de Cockpit. A ver si traemos suerte a algún piloto. Y vemos algún adelantamiento desde el Cockpit. Parece que lo estoy cazando a todos. Afrontan la curva triple. Tercera. Última curva en segunda vemos que aquí ha sido un poco largo aquí terminando recta hacia la chicán final del primer sector el complejo de chicán y mcdonalds y aquí efectivamente esta es la jugada ha salido mucho mejor aquí en la recta del estadio está está ahí casi en paralelo y vamos a ver ahora tiene el interior bueno ha sido aquí muy limpio ha levantado el pie para evitar conflictos pero bueno vemos que efectivamente ha aprovechado esa curva de la chicane y mcdonald's que como decías, si tu oponente no la hace perfecta tú tienes la oportunidad de pues, te recortar un par de décimas en la recta del estadio perfectamente como hemos visto bueno pues al final parece que Cremaschi ha recuperado el tiempo perdido y vuelven a pasar por meta porque una distancia de, pues, de esas cuatro o cinco décimas a la que está todo el mundo ¿no? vemos que todo el que está cerca de alguien pues tampoco esa distancia bueno, pues vamos a acompañar ahora a ver si en esta vuelta a Modest vamos a ver en su persecución con José López en una décima en paralelo y parece parece que va a afrontar. Uy, no, no, no, no, no, no, no, no, al final ha levantado el pie Modest, ha perdido toda toda la ventaja que tenía. Vamos a ver, porque lo que ha pasado eh, como efecto colateral es que se le ha acercado Cristian Balselli. El italiano que está ahora mismo estando la décima tercera posición. Vamos a... Efectivamente, vemos que, que se le ha echado encima. Y Magalláes, parece que Magalláes le, le está lanzando un ataque a Bertoncini. Ojo que ha habido toque, no ha habido mayores consecuencias, pero estaba ahí Bertoncini sufriendo el acoso del brasileño en esas eh, siempre dos, dos décimas de décimas ahora parece que está algo más cerca y vamos a ver quedan diez minutos último cuarto de carrera otro repaso que vamos a dar a la clasificación aunque no hay mucho más que decir vuelta 22 y nada, tenemos a de marco con este paseo eh, triunfal aquí lo tenemos con la cámara fija a más de 8 segundos de, de sus perseguidores que es este grupito formado por Bertoncini en P2 y por Magallanes en P3, Stefano Sononi que bueno por pues rueda relativamente tranquilo en P4, cremaschi P5 seguido muy muy de cerca a unas 5 décimas cuatro cinco décimas por terminando Mateo Dentella también en, el italiano en P7 seguido por Marcatel a este también medio segundo que es la distancia que están todos los que hay cerca y aquí vemos rodando tranquilamente en novena posición a Roberto Gil vemos que tiene un par de segundos de, de colchón con el coche de delante y otro par con el de atrás vemos que es está intentando de nuevo atacar a, a Bertoncini pero nada no no no Bertoncini como como vemos, se defiende muy, muy bien. Seguimos con el repaso. Marcos aglio que está en décima posición. José López, P11. Ahí lo vemos seguido muy de cerca por el amigo Modest, Modest Games. P13, Cristian Balselli. Alfonso Cachón, P14. Parece que está con esa posición. Y vemos que Jesús Huerta ha subido hasta la P15. Y vemos que está acosando a Alfonso. Bueno. Podemos tener una lucha interesante. Ahora volveremos. Vamos a terminar el repaso. hay marca no P16. Sebas Carres, P17. Nuno Miguel, 18 posición. Sebas Fabregat, 19 Y Juan Ramón Mesas cierra los pilotos en pista, ¿eh? en, vigésimo, prim, en vigésima posición. Y bueno, pues aquí tenemos boxes donde tenemos parado a Marco Gali que ha tenido que abandonar. Pues nada, Pedro magallanes ahí lo tenemos, de nuevo acosando. A Berton Chin a su compañero de baile, a su pareja de baile durante toda la carrera. Están saliendo de la curva Shell. Y se dirigen hacia la penúltima curva, curva Bauer. Dos décimas. Última curva. a Zeppelin. Uy, esta curva siempre se le echa encima. Parece ser que le tiene ganada. de tomar la medida aquí a Berton recta de meta. Y bueno, no, no, no hay forma de. No hay forma de que lo adelante. Bueno, por detrás tenemos a, a Modest. También haciendo lo propio con José López. Intentando afrontar este tercer sector ya que, eh, que empieza aquí en la curva Shell. Para afrontar la recta que le lleva a Bauer. Que les deja ya en la última curva. Uy, ahí. Zeppelin. Bueno, madre mía, que lucha. Pero es que. Mientras está ganando distancia por detrás Cristian valselli al final estos tres pilotos se han apretado muchísimo Y podemos tener aquí una lucha muy interesante, vemos que valselli le está enseñando el morro a Modest Pero bueno, como siempre muy limpio, levantando el pie cuando hay que levantarlo Para evitar crear cualquier tipo de, de incidente Y bueno, pero, pero seguro que, que el italiano volverá a la carga Vemos que Margatel también está luchando con Mateo Dentella magalláis vamos a ver yo insisto mucho en el brasileño pero veo que tengo yo más fe que él ¿no? parece que, que no consigue aquí como siempre fíjate, fíjate cómo le recorta una décima perfectamente el brasileño a, a Berton China, el miembro de balas vemos que el, el club de balas se, se ha echado al lado para, para que no le coja el rebufo curva de hotel delicada porque pasamos de quinta a segunda en muy poco espacio de tiempo. Mucha inercia aquí. Le da a fondo para dirigirnos hacia la curva, hasse Roder, 180 grados, también reducción a segunda. Aceleramos a fondo para entrar en el complejo de la triple curva. Quinta, cuarta, tercera, y aquí segunda. Para afrontar la recta que nos deja en el final del primer sector. Entramos en la Chicane. McDonald's. Y recta del estadio. Nada, parece que. Parece que Bertoncini consolida la, la, la diferencia. Vamos a ver qué hay por detrás. Vemos terminando. También muy cerquita de, de Cremarchi del equipo Racing Hard Italia otro equipo que está haciendo muy buen papel en esta segunda edición de la Humback Trophy que la cual bueno vamos a a repasar un poco el calendario ahí tenéis bueno pues empezamos a finales de marzo en Silverstone nos fuimos a Dubai después por Timao y cerramos abril con Sonoma Luego, a primeros de mayo, estuvimos en Spa, pasamos a Laguna Seca. La semana pasada estuvimos en el mítico circuito de Imola y hoy en en esta versión de Motorcycle eh, Variante A. Y ahí vemos que la semana que viene abrimos el mes de junio en Sachsenring Ring o salchicha Ring, como diría el Ultra manager Cacahuete más conocido <risa> como Tony Santa Clara, el, el dueño. Y único poseedor de la triple corona en S.U. y cerraremos el día 8 con una edición especial de 75 minutos en la versión vln de nos life en el infierno verde que yo creo que va a ser un carrerón, va a ser súper interesante y yo, yo os invito a que no faltéis porque vamos a ninguna de las carreras pero en particular pues a este cierre de campeonato que va a ser espectacular bueno eh, vamos a volver eh, Vamos a volver a, a pista. Yo insisto de nuevo con, mi, con mis amigos Bertoncini y Magallanes, Pero es que de verdad que el italiano lo está haciendo muy bien. Muy bien. Le tiene que tener comida la moral a, a Pedro. Porque estar ahí 27 vueltas. vuelta tras vuelta. Ver que te acercas. Haciendo el chicle seis décimas, cuatro décimas, dos décimas, una décima y luego otra vez seis décimas pues psicológicamente eh, Pedro lo tiene que estar pasando muy mal, sabemos que es muy buen piloto, muy rápido, muy consistente pero es una tortura estar ahí tantas vueltas, pero bueno, él, ahí está eh, De Marco, ¿qué deciros? Pues nada ahí lo vemos, consolidándose el liderato en estos tres minutos que quedan pues si no pasa nada terminará como líder invicto, habrá hecho la pole, habrá hecho la vuelta rápida, habrá liderado todas las vueltas y ganará, lo que se llama un gran chelem. no sé cuántos lleva ya, pero vamos, vamos. muchos. Eh, vemos por detrás este grupito de, de Modest, Valselli y José López, que parece que también se ha estabilizado un poco, ¿No? este, este grupito que va de, de, de la posición 13 a la 11, y bueno pues no no parece que vaya a haber mucho movimiento vamos a ver qué ha pasado con Jesús Jesús está agafado yo no sé qué le pasa a este campeonato pero bueno después de haber remontado prácticamente hasta la decimocuarta posición pues ha tenido que abandonar una pena a Jesús a ver si tienen más suerte en la próxima ronda mucho ánimo y nada pues aquí tenemos a a terminando ¿no? Eh, que está persiguiendo a estos italianos de eh, Sanoni y cremachi que ocupan la cuarta y quinta posición. Y nada, vemos que Magalláes, me he despistado. es ha conseguido adelantar a Bertoncini. He estado, no sé cuántas veces le he puesto la cámara, y al final el brasileño lo ha conseguido. Pues se demuestra que soy algo gafe, que cuando me subo al coche de alguien lo fastidio. Vamos a ver si el Albertoncini es capaz en este minuto que queda, o sea, queda esta vuelta y una más De recuperar esa segunda posición que ha mantenido durante prácticamente toda la carrera hasta esta última vuelta Y vamos a ver, porque tampoco parece que Magallanes esté distanciando en gran medida Vemos que efectivamente lo, esto confirma que los dos tienen un ritmo muy muy similar Aquí afrontan la curva Shell, tercer sector, curva Aman recta hacia la curva Bauer que les dirige hacia la última curva que es el Zeppelin que da entrada al sector de meta y aquí efectivamente vemos que siempre pierde tiempo parece Berton Chini aunque en esta ocasión ha traccionado mejor que el brasileño paso por meta y se van a dirigir hacia la curva hotel producimos a segunda uff bueno, aquí parece que está, como diría el, el tristemente fallecido Michael Robinson, todo pescado bendito. Modesta, ahí lo tenemos también persiguiendo. Como lleva todo el rato ya muchas vueltas a José López. Margatel intentando eh, recuperar el tiempo perdido con Mateo Dentella. Y bueno. Pues señores. Última vuelta, vamos a acompañar en estas últimas curvas a Denis de Marco que ha hecho una gran carrera en su línea, realmente es lo habitual. Y bueno, pues aquí lo tenemos afrontando las dos últimas curvas. Entrada recta de meta, ya ahí tenemos dando las luces victorioso tenis de marco otra victoria más yo creo que, que todas las participaciones en este campeonato que, que ha hecho denis se cuentan por, por victoria el gran piloto en una buena a, a denis de marco y ya al team balas que están haciendo un gran papel en este en este en este en esta, en esta handback trophy y bueno pues van llegando los demás pilotos Aquí vemos a Kemarchi terminando, que lo vemos ahí pegado. Vamos a. Ahí le está haciendo el rebufo. Le está cogiendo el rebufo, pero ah, no es suficiente para llegar a la línea de meta. Y vamos a acompañar a Roberto Gil. A ver cómo afronta estas dos últimas curvas. Para consolidar ya por fin esta novena posición. Muy buen resultado para el fan race Roberto Gil. Último giro, recta. Y ahí tenemos a Roberto en novena posición. Enhorabuena, Roberto. Y bueno, modes, vemos que ha subido Ah no, ah, me iba a hacer un pozo Pensaba que había subido a un décima posición Ah bueno, sí, se ha subido A un décima posición, pues entonces no sé qué ha pasado Con Shagluca, y bueno, pues Pues con esto finaliza Esta Octava ronda De la Handback trophy No ha sido muy emocionante En la lucha por la victoria, como siempre que participa Denis de Marco, que arrasa pero bueno, sí que hemos tenido esa lucha por la segunda posición entre Magallanes y Bertoncini, que al final ha ganado el brasileño. Y bueno, y varias luchas que hemos tenido, hemos visto cómo ha ido ascendiendo, terminando el argentino hasta la sexta posición, al igual que, que Roberto Gil, que ha subido hasta la una posición. Y bueno, pues la verdad que, que muy, buen, muy buen resultado para todos ellos. Aquí vemos que Aymar Cano ha, tenido, ha debido tener algún percance, tiene toda la aerodinámica delantera hecha polvo y bueno pues nos vamos eh, a ir a ir, a ir des, eh, despidiendo ahí tenéis bueno pues el resultado final efectivamente el ganador de marco vuelta rápida de marco líder todas las vueltas de marco pole de marco pues nada gran chelén para de marco enhorabuena seguido de magalláes Bertoncini cierran el podio Stefano Soloni p4 que p5 terminando p6 dentella séptimo VII, gatel octavo noveno roberto gil Saglioca, décima posición. Décima posición para Modes Gain que al final gana esa posición. Alfonso Cachón también ha ganado un par de posiciones. P12, Valceli 13, Sebas Carres 14. José López ha caído hasta la décima quinta posición. hay Cano 16. Sebas Fábrega 17. Eh, Juan Ramón Mesa, 18. P19 para Nuno Miguel. Y finalmente eh, Jesús Huerta y Marco Gali, que no, ha, no han conseguido terminar la carrera. Bueno, pues nada. Lo dicho, eh, nos despedimos ya por ahora de esta eh, octava ronda de la, de la Hamback Trophy. Os esperamos ya en la, la próxima carrera que será en Sachsenring Ring. Y nada, hasta pronto. Allí nos vemos.